Hola, mi nombre es Leopoldo Armesto y en esta presentación os vamos a explicar algunos de los sensores elementales que veremos en, eh, típicamente en aplicaciones de internet de las cosas, IOT. Mira, este es el guión de la presentación, vamos a hablaros del sensor de luz, LDR, sensores de temperatura y humedad, en este caso, para, para suelo, o sensores de lluvia, sensores de gas, o un sensor de presión bariométrica o el sensor de radiación. Mira, el sensor LDR es un sensor cuya resistencia varía con la, en función de la cantidad de luz eh, visible recibida, ¿vale? Y entonces el típico circuito de aplicación es el como, como el que os mostramos en esta, en esta imagen, en el que, bueno, tenemos el sensor y tenemos otra resistencia y esto hace de divisor de tensión y con esto tenemos una salida analógica que podemos eh, medir con nuestro microcontrolador. Este es un módulo típico eh, de Keyes, que es una electrónica barata en el, un módulo en el que con símbolo de tres pines, uno de alimentación, uno de masa y otro de la salida, tenemos todo esto incorporado dentro de la electrónica. Para la, la calibración de este sensor, si queremos medir realmente luminancia, la curva entre voltaje y luminancia es no lineal y por tanto necesitamos una calibración. Bueno, esto hablaremos de ello en su momento. El, senso, el sensor DHT11 es un sensor de temperatura y humedad digital en el que nos permite medir la temperatura de forma relativa en porcentaje y la temperatura en grados centígrados o celsius y con precisión de grado en este caso y utiliza una única señal digital para transmitir y recibir los datos, vale, con lo que internamente podemos ver este sensor de aquí que necesita una resistencia de tipo pull up que se dice para poder elevar la tensión adecuadamente, pues esto es lo que incorpora este módulo el KI015, vale, dentro de esta electrónica este sería el propio sensor de HT11 y esto lo vamos a conectar a un pin digital de nuestro microcontrolador. Por otro lado tenemos el sensor de temperatura analógico que está basado en este caso en el sensor LM35 la ventaja de este sensor es que la respuesta es lineal es decir que no requiere una calibración especial y que tiene una variación aproximada de unos 10 milivoltios por grado centígrado y que bueno pues una precisión de medio grado en este caso a una temperatura de 25 grados que es una temperatura ambiente y que el rango del sensor pues varía, pues como veis aquí, entre menos 55 y 150. Y bueno, pues la forma de poder aplicar o esta, este sensor en nuestro, en nuestro circuito electrónico sería, como veis aquí, que es lo que incorpora de nuevo esta electrónica de Keyes, que es el KI-070. Por otro lado, tenemos el sensor de temperatura digital que está basado en el 18B20 de Dallas y que lo que nos va a permitir este sensor, nos permite conectar en forma de bus con un, solo, con un solo bus, que es una interfaz que se llama one wire o de un solo cable, nos permite conectar varios sensores a la vez, vale, y entonces eh, en función del, eh, de la información que le pasemos aquí, cada uno de los sensores va a poder transmitir de vuelta el valor de la temperatura. Eh, senso, este, este sensor trabaja con grados centígrados o kelvin e incluso permite programar unos avisos de alarma de temperatura. Luego tenemos este sensor de aquí, que es un sensor de humedad de suelo, que es el FC 28, utiliza estos dos electrodos y entonces eh, realmente lo que hace es que proporciona una señal analógica que es proporcional a los cambios de resistencia del suelo según su humedad, vale, y entonces eh, utiliza una electrónica que es un comparador básicamente, en la que por un lado amplifica el valor de la, amplifica el valor de la señal analógica, por otro lado lo que hace es que mediante un potenciómetro podemos convertir esta, o establecer un umbral en el que queremos que se active el sensor y por tanto a partir de un cierto umbral poder leer esta salida digital que nos proporciona esta electrónica, ¿vale? Simplemente como a modo de información, pues bueno, pues que el voltaje disminuye con la humedad, ¿vale? Y aquí tenéis los valores típicos para lo que sería el terreno ligeramente húmedo o para terrenos ya secos en este caso. El sensor de lluvia nos permite detectar lo que son las lluvias mediante la, lo que es la variación de la resistencia de esta placa, es decir, las lluvias o el agua se depositan en esta placa y se modifica la resistencia, entonces cuanto más agua pues menor es la resistencia y de forma muy similar a antes pues tenemos una salida analógica que es proporcional por lo general a la cantidad de gotas de lluvia que vamos a recibir y una señal digital que se activará en función de un potenciómetro que es ajustable como veis aquí, al igual que antes. Luego tenemos los sensores de gas, estos sensores son bastante interesantes porque nos van a permitir medir muchos tipos de gases pues desde GLP, butano, propano, metano, alcohol, hidrógeno o humo, vale, o la calidad del aire también en, alguno, en algunos casos. Eh, al final estos sensores lo que se basan es un microtubo de cerámica eh, que tiene, bueno, pues un componente de óxido de aluminio y una pequeña capa sensible de dióxido de estaño que lo que hace es que, bueno, pues mediante una especie de calefactor o calentador lo que hace es que, eh, hace que sea sensible a las pequeñas partículas de gas que existen en el aire, entonces es un sensor que requiere una cierta calibración, vale, de forma que necesitamos primero calibrarlo en aire limpio, es decir, unas condiciones de aire limpio y luego poder medir en las condiciones en las que eh, encontremos eh, el elemento que queramos detectar y permite eh, realizar mediciones incluso en partículas por millón. El sensor de presión barométrica nos va a permitir medir la presión absoluta del aire, ¿vale? de forma que bueno, pues tiene un intervalo, como veis aquí, desde 300 a 1100 eh, pascales, de forma que bueno, pues eh, además de esto, nos va a permitir también medir la altitud y la temperatura. Normalmente este, este tipo de sensores va a requerir de especificar lo que sería la altitud a nivel del mar, porque para poder eh, proporcionar la, la presión absoluta y trabaja con una interfaz I2T en este caso, vale, para poder comunicar con él. Luego tenemos el sensor de radiación ultravioleta que es el, el GUVA S12SD, de forma que este es un sensor analógico y cuya sena, señal analógica que tenemos aquí es proporcional a la cantidad de radiación ultravioleta que recibe el sensor, de forma que bueno, pues proporciona una variación de salida, en este caso entre 0 y 1,2 voltios aproximadamente, y este es el rango de luz en el que es capaz de medir y bueno pues simplemente pues saber que eh, en función de la, de la salida analógica que estamos midiendo, esto corresponde con el índice ultravioleta como veis en esta tabla de aquí, con lo que podemos medir el índice ultravioleta fácilmente. Y bueno, por supuesto existen muchas otras más electrónicas, aquí no las he puesto todas, pero aquí tenéis por ejemplo eh, un lector de tarjetas RFID, un final de carrera o incluso una cámara, o un sensor de barrera para, para detectar una, un final de, o la presencia de un cierto elemento, pero existen muchos otros más que lógicamente no nos da tiempo a explicarlos todos, pero que seáis conscientes que bueno, pues aunque en, esta, en, este, en este curso os expliquemos o trabajemos con unas electrónicas muy concretas, realmente los conocimientos los vais a poder aplicar para muchas otras electrónicas. Bien, muchas gracias y nos vemos en nuestra siguiente presentación.